mirando abuela llegas mucho rato mirando la ventana ¿sabías Luquitas? hoy es nochebuena. ay abuela ¿quién no sabe eso? ya pronto abriremos regalos ¿regalos? es en todo lo que piensan hoy en día ¿sabes Luquitas? hay cosas mucho más importantes que los regalos ¿Cómo qué, abuela? ¡Ay, mijito! ¿Cómo es que va ese canto de la primera Navidad? Ese que te gusta cantar. ¡La primera Navidad! ña, ña, ña, ña! ¡No lo quitas! ¡Di la letra cuando cantas! Es más, cántala completa. Esa que habla del verdadero significado de la Navidad y que habla del nacimiento de Jesús. La primera Navidad navidad se trata de ese niño que nació en el pesebre y lo que ese niño representa para todos nosotros porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna te sientes bien abuela ¿Qué tiene que ver ese versículo con la Navidad? El canto que acabas de cantar habla de ese Hijo de Dios y de la razón que tuvo para venir a este mundo, por amor. De eso se trata la Navidad, mis chiquitos, de amar, de reflejar ese amor que tuvo Dios hacia nosotros al darnos a su único Hijo. La Navidad no se trata de recibir, se trata de dar. Dar amor. Pero ahora, ahora todo es que voy a recibir... Tengo una linda idea. Llamen a sus primos y amiguitos. Es tiempo de una historia. Una historia muy especial. ¡Ey, ¡Ey! vengan! La voy a contar una historia. Vengan pronto. Esta historia que contaré hoy, es una historia muy interesante. Sucedió hace más de 100 años, a los inicios de lo que ahora conocemos como la Primera Guerra Mundial. Era el mes de agosto de 1914. Noche de paz, noche de amor, todos duermen... Mamá, papá, ni saben qué pasó hoy. He sido escogido para cantar Noche de Paz. Sí, el papel principal en la obra de Navidad de este año en mi escuela. ¿No es asombroso? Dile tú. Hijo, nos ha llegado el aviso de que tú has sido seleccionado para unirte al ejército... ...e ir a la guerra... ¿Guerra? ¿Cómo es posible? Yo ni siquiera soy un soldado... Ya lo sé, hijo... Además, ni sabemos de qué se trata esta supuesta guerra... Esto es muy confuso... Pero escuché a algunos decir... ...que al menos de un mes ya estarás de regreso... Esperemos que sea cierto... ...y estés de regreso muy pronto... Ah... ¿Un mes? Yo creo que no habrá problema... Como quiera, estaré de regreso mucho antes que empiecen los ensayos de la obra navideña. No estén preocupados ni se pongan tristes. Pues yo sí me pongo triste. Y enojada. Esto es ridículo. Sí que lo es. Pero como dice Walter, confiemos que estará de regreso muy pronto. Ven, hijo. Te ayudaré a preparar tu maleta. ¡Abuela! Sí, Dante. ¿Por qué lo dejaron ir a la guerra? No seas bobo, Dante. Ellos no tenían opción. ¿Verdad, abuela? Iker, aquí no usamos este lenguaje. Y sí, Dante, no era opcional. Cuando el ejército te llamaba, tenías que ir. Pues yo no hubiera ido. Menos si me perdiera la obra navideña. Y menos si me hubieran escogido para cantar. Te gusta mucho cantar, ¿verdad, Iker? Sí, mi canto favorito es al mundo paz. ¡Ey! Ese es mi canto favorito también. Yo también quiero cantar, abuela. ¿Puedo? ¡Claro! Todos pueden cantar. ¿Por qué no lo cantan mientras traigo unas galletas y chocolatito caliente? ¡Canten, niños! ¡Canten! ¡Gracias! mis botas están llenas de agua y luego a este ritmo todos nos vamos a enfermar y morir llevo tres noches sin dormir siempre que estoy a punto de conciliar el sueño empieza a llover alguien tiene té que le sobre tengo mucho frío creo que el general estaba haciéndote hace unos minutos Ya deberíamos estar en casa, eso fue lo que nos dijeron Ya dejen de quejarse, si no se han dado cuenta, este no es el parque de su colonia, es un campo de batalla Soldados, tendremos la visita del general, compórtense o a toda la tropa, me incluyo, nos irá mal Ya es diciembre. Oh, wow, Walter. Qué observador. ¿Qué no ya deberíamos estar en casa? Se suponía que así sería. Pero aquí estamos, enfermos y congelados. ¿Y para qué? Que alguien me explique qué rayos estamos haciendo aquí. Yo no sé. Lo único que sé es que por fin me habían escogido para cantar en la obra navideña de mi escuela. ¡El papel protagónico! Y en lugar de estar allá ensayando, estamos aquí. Pues yo debería estar sentado frente al fuego En la sala de mi casa ¿Qué tanto están hablando? ¡Pongan atención al frente de batalla! No vaya a ser que los tenga que regresar a sus familias en una bolsa negra ¡Muertos! ¡Qué basura de soldados tenemos! Solo piensan en volver a casa ¡Que no se dan cuenta que estamos en una guerra! Mi general... Esos soldados ni saben por qué estamos aquí No tienen enojo ni rencor contra el ejército contrario Muchas veces ni les disparan Y si lo hacen, no disparan a matar Lo sé, teniente, lo sé Debemos hacer algo al respecto y pronto No vaya a ser que se hagan amigos de esos ingleses Pero abuela si los soldados se querían hacer amigos, ¿por qué no los dejaban? ¿Que no para eso es la Navidad? Aunque los soldados no quisieran pelear, a los generales y tenientes sí les importaba la guerra y no querían que se hicieran amigos. Pues entonces que los generales no se hagan amigos y que los soldados sí... ¡Ja, <risa> qué fácil lo acabas de decir, Luquitas! Y sí, está el dicho... Si los que quieren guerra en el mundo fueran los que pelearan las guerras, no hubiera guerras. ¡Qué bueno que llegaron! ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, abuelita. Un poco cansado para Prissy, pero llegamos sanos y salvos. Veo que hoy tienes mucho público. Sí, hijo. Y estamos recordando lo que ocurrió la Navidad de 1914. ¡Oh, sí! Es una historia muy bonita. ¿Por dónde van? ¡Ya casi es Nochebuena! Pero abuela, la Navidad se trata de Jesús. Lo dijiste hace rato y dijiste que Jesús vino a unir a la gente, ¿no? ¡Sí, Leti! David, hijo, ¿cómo se llama ese canto que describe a Jesús? Ese que me gusta mucho... Y haces un dúo tan bonito con tu esposa. Ah, sí. Se llama María, ¿sabes tú? Ay, ese canto es tan bonito. Cántenlo, hijo, para todos aquí. Será tu participación oficial. Caminará un día, sabes tú también, que el bebé será el Redentor. a los ciegos Sabes tú también que tu niño hará calmar las tempestades Sabes tú que entre ángeles vivió allá en los cielos Cuando besas su carita besas al mismo Dios María, sabes tú, María, sabes tú, María, sabes tú, que el cielo me dará, los muertos resucitarán. Tu bebé creó el universo entero. Sabes tú también que Él regirá a todas las naciones. Sabes que tan pequeño ser es Dios tienen harto con sus historias familiares. Pongan atención. Ya está cayendo la noche. ¿A quién le toca la guardia? Estén muy pendientes. Nada de contar historias de sus familias. Estamos en un campo de batalla. Esto no es un paseo. Esparce en su luz, ella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo, la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Abuela, ¿qué pasó después? calma, Luquitas. Lo que viene es lo más maravilloso que pasó en esta historia. Apenas estaba amaneciendo. Soldados de los dos bandos salieron de sus trincheras. Llevaban regalos que les habían mandado de casa. Unos traían té, otros sacaron una pelota de fútbol y se pusieron a jugar. Los generales Tuvieron que hacer un acuerdo de que no habría disparos y que ese día estaría dedicado a la paz y a la armonía. Soldados ingleses intercambiaron regalos con los soldados alemanes y platicaban, cantaban, reían juntos y hasta jugaron fútbol. ¿Se hicieron amigos? Por ese día entero, todos pasaron una navidad en paz compartiendo experiencias. Ey, aquí, aquí, aquí. Ey, hey, aquí. Ey, ey, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí, pásala. Aquí, aquí, aquí. Aquí estoy, pásala. Ey, pásala, aquí estoy, aquí estoy. Ah, buena, buena. Hey, Walter, Walter, ven para acá. Ya sé que no pudiste tener tu concierto donde serías protagonista. Pero aquí estamos con los ingleses, y seremos tu público. Canta una vez más Noche de Paz. ¡Con mucho gusto! Noche de paz Noche de entre los astros que esparcen su luz. Oh, si estuviera en mi casa, estaríamos comiendo un rico desayuno. A nosotros también nos gusta mucho cantar. Ah, ¿Cómo que les gusta cantar? Cualquier viancico, pero uno de los favoritos es el niño del tambor. Ah, sí, ese lo sé. El camino que lleva a Belén, los pastorcillos quieren ver a su rey. No, no, no, no. Te vamos a mostrar cómo se debe cantar este canto. ¡Ey! ¡Adriel! ¡Ven! ¡Ven para acá! Vamos a enseñarles cómo se debe cantar este canto. Su humilde surdo, El ropopon, pong, pong, pong, pong, pong, si pong, yo quisiera poner a tu pies tu tu algún presente que te en Dios. Tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponpon. Un, dos, tres, y... El lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Oh Les tengo una pregunta. ¿Por qué creen que estamos en guerra? Pues muy fácil, porque ustedes nos quieren quitar la libertad. No, no, nosotros estamos peleando por nuestra libertad. O sea que nosotros no los queremos conquistar, ni ustedes a nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? <risa> Teniente, ¿alguna vez había visto algo parecido? ¡Esto no puede estar pasando! Esto es ridículo. ¿Qué vamos a hacer? ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Venga para acá! ¡Saque una pluma y escriba esta carta! Sí, mi general. General Mayor. Estamos presenciando algo nunca antes visto. Nuestros soldados... Están conviviendo, jugando y riendo con el ejército enemigo Se hizo una tregua Necesitamos un plan para romper esta convivencia Y que los soldados se comporten como lo que son Soldados Necesitamos una estrategia para que esto no vuelva a ocurrir Pídele al General Mayor que se genere información desde las ciudades de estos soldados, donde se culpe de esta guerra a los ingleses, que se cuenten atrocidades que hacen y que despierten la indignación del pueblo alemán. Esperen, no se vayan. Tenemos que tomar una foto con todos. ¡Qué buena idea! ¡Vengan todos! Estrellas, la noche cuando nació el Señor el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de Evangelio da paz. Nos enseñó que hermanos somos todos y de opresión Él nos lleva a soldar. Conociendo a la abuela, no creo que haya terminado. Tienes razón. Tristemente, aquí no acaba la historia. ¿Cómo que no acaba aquí la historia? ¿Qué más pudo haber pasado? Abuela, va a tener un final feliz, ¿verdad? ¡Ay, Lucas! ¿No le ves la cara a la abuela? Continúa, abuela. Quiero que pongan mucha atención. Los comandantes de más alto rango que estaban en sus países en los cuarteles generales, al saber de esta tregua, tuvieron que inventar estrategias para que esto nunca se repitiera. Usaron los medios de comunicación e imprimieron en los periódicos historias falsas de los soldados, tanto alemanes como ingleses y de otros países también. ¿Historias falsas? ¿Dijeron mentiras? Así es, mi chiquito. Fue algo muy terrible. Papá, mamá. ¿Ya vieron lo que dice el periódico de hoy? ¡Malditos ingleses! ¡Ojalá los maten a todos! ¿Qué cosas dices, Gladys? ¡Préstame eso! Yo ya leí eso, pero no lo puedo creer. Antes que empezara esta ridícula guerra, nadie decía nada de estas cosas. Inclusive, mira las cartas que nos ha mandado Walter. Esto sí es verdad, mamá. Todos los muchachos en mi escuela están muy enojados contra los ingleses. Ya se están enlistando para ir a la guerra y matarlos a todos. Me da mucha tristeza que estén usando estas mentiras para mantener esta guerra. Es algo terrible y esto se pondrá peor. ¿Qué cosas dicen ustedes dos? ¿Que ella se les olvidó que son alemanes? ¿No se sienten enfurecidos por lo que hacen los ingleses? Y si fuera mentira Gladys, están llenando de odio injustificado a todo el país. ¿Vieron que los soldados no estaban enojados y no peleaban la guerra? Y ahora están haciendo enfurecer a la población alemana. Y si no me equivoco, también lo estarán haciendo en Inglaterra. Pues no puedo creer que ustedes, teniendo un hijo en el campo de batalla, hablen así. Cómo me gustaría ser hombre para estar allí en las trincheras y matar a todos los ingleses que me fuera posible. ¡Ya deja de decir tonterías, Paulette! ¿No has leído las cartas de tu hermano? ¿No te diste cuenta que inclusive pasaron la Navidad juntos? Nuestros pobres hijos ni siquiera saben por qué están peleando esta guerra. Posiblemente nadie lo sabe y ahora usan la calumnia para generar un nacionalismo violento hacia nuestros hermanos ingleses. ¡Esto es una locura! Después de la tregua navideña de 1914, nunca más se repitió algo similar. Todavía recuerdo al abuelo Walter contando con lágrimas en los ojos. Las mentes de la población mundial quedaron envenenadas y se sembró odio, el cual se esparció como hiedra venenosa. Después de haber celebrado el nacimiento de Jesús con una tregua, con un cese al fuego, las mentes de los jóvenes y de la población en general fueron contagiadas con mentiras y se tomaron decisiones y posturas basadas en mentiras. ¡Qué peligroso es mentir con un propósito oculto! No, hijos, el fin no justifica los medios si lo que se usa son mentiras. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de decir siempre la verdad? De no caer en el juego de creer la falsa información. Ah, pues, yo no digo mentiras. Yo no digo mentiras. Yo tampoco. Yo tampoco. Eso me da mucho gusto. Pero la responsabilidad va más allá. Puede ser que nosotros no digamos mentiras ni hablemos mal de otras personas. Pero también, cuando nos hablan mal de alguien e intenten generar un sentimiento maligno hacia alguien o algún grupo de personas, será responsabilidad de nosotros si dejamos que se genere odio en nuestro corazón. Nadie te puede obligar que odies a alguien, Pueden decir mentiras y eso está mal. Pueden contar verdades a medias y eso está mal. Pero ¿cómo nos afecta esa información y qué sentimiento produzca en nosotros? Eso sí es responsabilidad propia. El prejuicio es una responsabilidad individual. Tristemente, esta estrategia funcionó. Y esta guerra... Cobró 10 millones de vidas, incluyendo a los amigos de su tatarabuelo Walter. Hace más de 2000 años, en la primera Navidad, como cantaron los pequeños, Cristo vino a nacer para traer paz a este mundo. Él es el príncipe de paz y eso es lo que debemos compartir nosotros, paz y amor no odio y separación. Y, ¿saben qué, mis amores? Ese príncipe de paz pronto va a regresar y establecerá un reino donde jamás entrará la mentira, ni el egoísmo, ni el odio. Allí habrá paz y armonía por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no cantamos ese canto tan hermoso donde todos somos llamados a Belén, donde todos juntos podemos presenciar a Jesús recién nacido, al Príncipe de Paz? Sí. o no? ¿Cómo nos puede unir Cristo? Así como estamos de pie, quiero saludar a todos los que se unen con nosotros en la región, por la televisión y en cualquier parte del mundo, por las plataformas virtuales. También saludo, en forma muy especial, a todos los abuelitos que nos están mirando, están con nosotros, están recibiendo con gozo estas alabanzas en la estancia, en el geriátrico de la estancia Gil y en la estancia que tenemos junto al hospital. Reciban un saludo muy especial. Y ahora, así como estamos, quiero leer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 Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Deseamos que Jesús sea en cada hogar un Príncipe de paz. En cada ciudad, un Príncipe de paz. En un mundo de tanta aflicción, Miramos hacia el futuro con esperanza, con la esperanza adventista de un mundo nuevo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque mediante esta presentación hemos reflexionado en el Príncipe de Paz. Si sí, Jesús es el Príncipe de Paz. Si lo dejamos reinar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestra iglesia, en nuestra nación, vamos a amarnos unos a otros, prepararnos para el nuevo reino ese sí, que nunca jamás se corromperá. Bendice a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes que nos han hecho reflexionar. Bendícelos, fortalécelos para que te sigan sirviendo. Nos dedicamos a ti esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor.